Eh, AMIMED, un centro de referencia aquí en la ribera de Navarra, un centro eh, que procura la integración social de las personas con discapacidad y la verdad que agradecida también de todas las explicaciones que nos han trasladado y todos los proyectos que vienen desarrollando. Son 44 años de historia de AMIMED que empezaron el empleo con ocho personas y en estos momentos están 140 166 personas por lo tanto bueno pues yo creo que también es una historia de éxito con sus dificultades pero que bueno pues que han sabido a través de esa innovación y de ese empeño tanto de la parte eh, social bueno pues de sacar este proyecto adelante y como digo 44 años de historia en Navarra contamos con 17 centros especiales de empleo que, válgame la redundancia, emplean a cerca de 2.000 personas. Eh, el Servicio Navarro de Empleo financia el 75% de su salario y este año va a suponer una inversión de 17 millones de euros, lo que supone un 20% más que el año anterior. El compromiso de este Gobierno con los Centros Especiales de Empleo es un compromiso claro, son el principal instrumento, para la inserción social de las personas con discapacidad a través, sobre todo, del empleo, que es lo que garantiza, sobre todo, bueno, pues esa independencia económica y esa autonomía que necesitan las personas con discapacidad. Pero, además, a mi meta aporta otro valor añadido. Lo primero, son importantes por esa parte económica. Eh, suponen también un eslabón de la cadena de muchas de nuestras empresas importantes en la comunidad, sobre todo en las empresas en la Ribera, así lo comentaba también el alcalde. Son centros de formación también de cualificación de las personas con discapacidad y luego, además, practicar la innovación social. Y hemos conocido un proyecto que nos ha explicado Fabio, que tiene que ver con la ocupación, un centro de orientación y emprendimiento, bueno, dependiente del Servicio Navarro de Empleo, pero que, bueno, que están desarrollando ellos y que espero que tenga muchísimo, muchísimo éxito. Y termino ya. Los centros especiales de empleo son fundamentales por esa doble vertiente por la empleabilidad de esas personas con discapacidad y por generar esa autonomía que buscan las personas con discapacidad y desarrollar ese proyecto de vida eh, autónomo y por lo tanto el gobierno de Navarra va a seguir apoyando. Gobierno de Navarra. Nafarroaco, Gobernua.